Hemos sometido una solicitud de libertad condicional a favor del, del interno Wilma González Paulino y el tribunal eh, declinó la solicitud en virtud de que este se encuentra guardando prisión en un recinto carcelario distinto a la competencia de la jurisdicción de San Francisco de Macorís. En esas atenciones habrá que esperar el apoderamiento de ese tribunal para nosotros poder conocer de la presente solicitud de libertad condicional. Sobre los comentarios, vinculación que se le ha hecho Gerson a él con el caso que ocurrió en el sector del capacito, como su representante legal, ¿qué puede decir? Nosotros no, tenemos información en relación a eso, de ningún caso. Nosotros lo que estamos apoderados de una solicitud de libertad condicional. De los demás no teníamos información en relación a esos casos. Muy bien. Todo bien, que no tengo un amigo a nadie. Y... Permiso. Whitman. Que me declinaron a, a otra jurisdicción ¿no?